Bienvenidos a un nuevo video de tu canal en Poker, hoy estamos aquí nuevamente con cada uno de ustedes, un saludo y agradecer a cada uno de ustedes por suscribirse y activar la campanita Sin más comentarios, aquí tenemos en la pantalla un dibujo en 2D que vamos a estar practicando en la AutoCAD 2023, un dibujo que viene a ser el caballito de ajedrez Vamos a estar practicando... Eh, con el AutoCAD 2023 paso a paso con cada uno de ustedes Que ya me han estado pidiendo para hacerle un video de este dibujo Sin más comentarios vamos a iniciar con el video Para ello tenemos acá algunas distancias, algunos radios, algunos diámetros ya ya propuesto, para ello vamos a iniciar de parte inferior que viene a ser una distancia de 75 para ello nos damos una línea, hacemos un punto cualquiera y realizamos una distancia de 75 damos enter y ahí vemos ya una línea y luego vamos a hacer una línea de referencia al centro no una línea de referencia de que viene es el centro vamos a tomarle el centro y vamos a, vamos a cambiarle de estilo unas líneas punteadas vamos a cambiar unas líneas punteadas para así eh, tener eh, una referencia ¿no? ¿OK? vamos a cambiar ese color luego tenemos una distancia que viene a ser 14 y un radio de 24 para ello realizamos una línea 14 ¿no? una línea de 14 luego realizamos otra línea de eh, de 14 ¿OK? luego viene que viene a ser el radio de 24 para estar generando este radio de 24 vamos a realizar primero en lugar este diámetro de 22 ok este diámetro de 22 para ello vamos a vamos a ubicar el punto centro que tenemos una distancia de 58 y otro una distancia de 57 para ello que tiene que ser la mitad de 58 que viene a ser eh, 29, que viene a ser 29 Entonces una distancia de 57 Ok, para ello nos vamos acá a un punto medio Una distancia, perdón, vamos a poner este de acá Una distancia, por ejemplo una distancia de 57 Ok, 57, una distancia, otra distancia horizontal Que viene a ser 29 Ok, listo Luego vamos a generar el diámetro de ese circo, deslizamos circo, center diámetro, ubicamos el punto, vamos a hacer un diámetro de 22, ¿okay? luego vamos a dar un, un mirror, que viene a ser acá el comando mirror, seleccionamos el objeto, damos enter, ubicamos el punto medio, y listo, damos clic no, ok, listo, ya tenemos, vamos a eliminar estas este es líneas de referencias, ok, líneas de referencias. Luego vamos a generar este radio que viene a ser de 24. ¿Ok? De 24. ¿Cómo vamos a hacerle? Podemos hacerle con el radio tangente-tangente. Por ejemplo, tangente-radio. Perdón, vamos a hacer una línea. Vamos a hacer una línea cualquiera. Eh, vamos a hacer el radio tangente-tangente. Radio tangente de 24. Lo podemos hacer de esa manera, pero ¿dónde tenemos el error? El error tenemos en este, que no se están uniendo estas radios, ¿ok? Para ello vamos a utilizar un comando que viene a ser el comando de, eh, de center radio. Damos clic ahí, ubicamos el punto de inicio, que viene a ser este punto, y otro, el más bajo, que viene a ser este punto, ¿ok? Luego hacemos un radio de. 24 ok un radio de 24 ahí sí que ya no está uniendo estos puntos no Que okay, ya, ya nos unió estos puntos ahora hacemos un mirror para que se vaya al lado derecho ok hacemos un mirror listo ya tenemos la base del caballito ahora que tenemos que realizar este radio que viene a ser 75 y nos para ubicar el punto medio o para ubicar este punto nos dice que viene a ser 51 y una distancia horizontal que viene a ser 47. Para ello, lo que tenemos que realizar es una línea: una línea del centro a 51, ¿ok? vertical 51. Ahora, horizontal que viene a ser a 47. ¿ok? 47. Simplemente seleccionamos las líneas, lo movemos, nada más. Y ahora ya tenemos este punto de inicio. Ahora tenemos que hacer una radio de 75. Igualmente, vamos a utilizar el comando. De arco, eh, de arco, de arco, de estar de radio, ¿no? Estar de radio. ¿Ok? Ubicamos el punto de inicio, el punto más bajo, punto final. Luego vamos a hacer un radio de 75. Listo. ¿Ok? Ya, ya borramos estos puntos de referencia. Ya tenemos ahí el radio de 75 de 75 ahora el otro radio que viene a ser 57 para generar este radio tenemos que hacer realizar primero este radio que viene a ser de 35 ¿cómo hacemos 35? por ejemplo vamos a ubicar este punto que viene a ser una distancia de, de, de 17 pero para el lado derecho también viene a ser una distancia de 17 ¿ok? ahora ¿cómo vamos a ubicar a qué distancia está? vamos a ubicarle sumando la distancia de 14 de 57 de 34 y 52 que viene a ser 157 ok 157 una distancia del centro que ¿okay? 157 listo ahora una distancia que viene a ser no 17 que viene a ser 17 igualmente para el lado eh, derecho otra vez 17 Ahora realizamos el radio que viene a ser nuestro comando, ¿no? el mismo comando, punto de inicio, punto de final, un radio de eh, de 35. Ok, listo. Ahora vamos a borrar esta línea de referencia. Ya tenemos este radio. Ahora vamos a realizar este radio que viene a ser de 57. Igualmente el mismo comando, punto de inicio, punto final, no que viene a ser 53. Ok, listo. Ya tenemos, ahora que vamos a hacer aquí la orejita, eh, viene a ser una distancia de 17 y una altura de 15, ok. Vamos a hacer una línea que viene a ser una distancia de 17, luego enter, una altura de 15, ok, enter. Y unimos estos dos puntos, ok, listo. Ahora lo que tenemos que realizar es eh, este, no, eh... Este radio que viene a ser un diámetro de, de 16, ¿ok? luego vamos a estar realizando este radio que viene a ser un radio de 20, que viene a ser un diámetro de 40. ¿ok? En primer lugar, vamos a realizar este radio de eh, 16, de diámetro 16 que tiene, que viene a ser dice, del centro del caballo, del centro, eje del centro, a una distancia de 45 con una altura de 34. El centro el centro de este círculo ¿ok? luego vamos a primer lugar hacemos una distancia por ejemplo una altura dice de 34 una altura de 34 y una distancia del eje que viene a ser 45 ok 45 damos un enter luego vamos a seleccionar lo movemos también igualmente ¿ok? si tienen otra forma de realizar lo pueden realizar pero yo lo veo más fácil realizar de esa manera Ok, vamos a hacer un diámetro, un diámetro de 16, ¿no? De 16, damos, dice, enter, ahora borramos esta línea de referencias, ahora realizamos eh, esta distancia que viene a ser 13, ¿no? Con la tangente para que se une al círculo, ¿no? Una línea del eje nos dice que viene a ser una distancia de 13 y una tangente que viene a ser, ¿ok? La tangente que viene a ser, ahí vemos, una tangente. Ok, listo, ahora borramos esta línea de referencia. Si es que no les aparece esa tangente, lo que tienen que hacer parte superior, vamos a activar los cursores de referencia de puntos. ¿no? acá de referencia de puntos, vamos a configuraciones y seleccionamos todos. Seleccionamos todos y damos OK. Ahí lo que les va a aparecer esa línea de esa tangente de línea. Ok, ahora lo que tenemos que hacer este diámetro de 40. ¿no? Nos dice a qué distancia que está, a una distancia de 23. A una distancia de 23. Que, y el otro está a una altura de 52. Pero una altura de 52 nos pasa hasta su parte superior. Para ello, que tiene que ser a la mitad del 52. Entonces, que viene a ser a 26. Entonces, tenemos una línea. Una línea. Una línea. Una línea de aquí. Vamos a hacer una línea. Del punto de inicio que viene a ser 23. Okay, y parte vertical que viene a ser 26, ok, 26, damos enter y ahí ubicamos el punto centro. Vamos a hacer el, el círculo de diámetro, damos punto de inicio, diámetro que viene a ser 40, enter, ahí está. Ahora vamos a borrar esta línea de referencias, borramos la línea de referencias, y ahora realizamos una línea que viene a ser, no, una tangente, ok, una línea ubicamos el punto, buscamos el tangente del círculo y hacemos clic y damos una eh, extensión para que vaya hasta el final ¿ok? una, ex, una extensión, listo ahora borramos esta línea de referencias una vez borrada vamos a hacer otra línea para unir este punto con este punto ¿ok? ya tenemos ya la oreja ahora lo que tenemos que hacer es esta parte esta parte que viene nos dice que tiene un radio de 11 ¿no? un radio de 11 para generar ese radio de 11 nos vamos a tangente, tangente, radio. Tangente, tangente, radio. Tangente, tangente, radio viene a ser de 11. Okay, listo. Vamos a, eh, a cortar trim para nos facilite eh, dibujar. Okay, porque nos facilite dibujar. Ahora, ok. Ahora nos dice que tenemos que realizar un radio que viene a ser de 41 y otro radio de... 45, no sé si lo de ver acá dice un radio de 45 y otro radio de 41, para estar realizando el radio de 45, nos dice el punto de inicio que viene a ser acá a una distancia vertical del punto de medio del círculo a una distancia que viene a ser 3, ok. El punto de inicio, entonces para eso vamos a realizar una línea. Vamos a ubicar el punto de inicio vertical, bajamos 3, no bajamos 3, entonces ubicamos el punto de inicio vamos a cortar este punto de inicio esta línea y ahí tenemos el punto de inicio ahora para ubicar el centro o para ubicar este punto el otro el otro el otro extremo vamos a realizar una línea del centro no hacemos una línea vertical y otra línea horizontal del, del radio, del, del diámetro del diseño, ¿no? parte inferior, así como vemos en la pantalla. ¿ok? Borramos el trim, trim y ahí tenemos el radio el otro punto. ¿ok? Ahora vamos a realizar con nuestro comando que estamos realizando, esta radio, punto de inicio y punto final. Y que viene a ser un radio, nos dice, un radio de 45. Ok, un radio de 45 Listo, ahora borramos las líneas de referencias Tenemos las líneas de referencias Ahora ya tenemos este radio Ahora nos llega otro radio que viene a ser de 41 Ok, vamos a nuestro comando Nos vamos a otro comando O nos vamos a también Acá ya lo podemos realizar con tangente, tangente radio Vamos, primera tangente Primera tangente Segunda tangente que viene a ser un radio de 41 Ok, listo. Ahora vamos a estar borrando. Nos vamos al comando trim. Borramos estas a, líneas que ya no nos va a servir. Ok, listo. Ya tenemos. Simplemente vamos a borrar todo lo que no nos sirve. Por ejemplo, borramos esta parte, esta parte y esta parte y esta parte. Listo. La línea de referencias también lo eliminamos. Y ahí vemos que ya tenemos el caballito de ajedrez no ya tenemos el caballito de ajedrez podemos ponerle un color más grueso para visualizar uh, para visualizar las líneas ok podemos poner una línea más gruesa por ejemplo vamos a poner una línea más gruesa ahí tenemos y un color por ejemplo bueno la línea continua y un color manqueta ok ya tenemos ahí nuestro nuestro dibujo que hemos propuesto el día de hoy ok ya tenemos nuestro dibujo que hemos propuesto el día de hoy espero que los haya servido muchísimo este dibujo y no olviden de suscribirse si es que usted ha llegado por primera vez en nuestro canal de youtube y activen la campanita y suscríbanse y comparten este vídeo para llegar a más personas y apoyar a más personas así que nos vemos a un otro próximo vídeo chau chau